¿Sabías que el Conejito de Pascua era una liebre? Se trata de una tradición medieval que habría estado limitada a Palatinado, Alsacia, Westfalia y la Alta Alemania. Su primera mención ocurre en la tesis de Frankfurt Johannes Richier en 1682, donde decía que los padres escondían los huevos en el jardín para que sus niños los encontrasen, diciendo que eran de una liebre. No se pintaron hasta el siglo XVIII y, a partir del siglo XIX, se regalaron huevos de chocolate con regalos dentro. Entonces, la inmigración hizo que la costumbre se expandiera a América.